La gente, bueno, como ustedes saben, estoy de vacaciones, sí, como dijo Lola en un momento, ¿cómo te vas de vacaciones de vuelta? Y sí, bueno, la vida es para disfrutarla, y, y cuando uno tiene un método, eh, lo usa para eso, para el disfrute. Eh, este video lo estoy grabando desde un lugar que es un paraíso, eh, Córdoba eh, Me encantaría enseñárselos en algún momento, eh, se los voy a mostrar Esto está en una ciudad que se llama, en un pueblito que se llama Los Reartes En el medio del campo estoy y estoy al borde de la pileta grabando este video para mañana y bueno, seguramente va a salir mucho ruido a viento detrás espero que dentro de todo se me escuche bien eh, si no, perdón, perdón, perdón pero eh, si no tenía que hacerlo encerrado y ustedes no pretenderán que en un día con 36 grados de calor eh, esté encerrado haciendo este video desde acá, desde este mismo lugar, que volví a ver las estrellas porque ustedes saben, en la ciudad donde yo vivo, en Mar del Plata, es una ciudad muy grande, eh, muy cosmopolita y entonces ya no se ve el cielo estrellado como se ve acá, en el medio del campo, entre las sierras leite estas noches, tirado en la reposera, mirando el cielo, y, y como bonus extra, ustedes saben que siempre que aplicamos ese método que yo enseño, eh, el de psicoastromagia, siempre al objetivo que uno se pone, eh, siempre tiene un extra. Siempre te dan el universo, te entrega un extra, ¿por qué? por confiar, por confiar, esencialmente eh, es eso, y tuve como un extra de estas hermosas vacaciones que las empezamos el domingo anterior con mi pareja, eh, vinimos a este lugar a pasar su cumpleaños, eh, que fue el 28 de febrero, el martes eh, y como bonus extra tuve que el primero de marzo desde acá pude ver con total claridad esa conjunción que yo te estoy mostrando ahí en, eh, en el mapa natal ¿sí? en el mapa del cielo que hicieron Venus y que hizo Júpiter en el cielo y que se pudo ver tan claramente y que yo te subí fotos y videos que no, no se pueden apreciar bien. No soy fotógrafo, me encantaría saber de fotografía para haberte hecho una foto, eh, pero exclusivamente para vos, eh, igual en una foto, en un video no se puede transmitir las sensaciones que uno vive al ver eso y conocer de qué se trata, en realidad este no es un suceso súper especial, como los otros que estuvimos hablando, normalmente una vez por año eh, podemos llegar a ver esa, esa conjunción, eh, ustedes recuerden que eh, Júpiter tarda vuelta al zodíaco, está aproximadamente un año en cada signo, por lo tanto una vez por año va a ser conjunción Venus porque Venus es mucho más rápido y va a pasar por ahí, pero esta vez después de 12 años eh, lo estaba haciendo en Aries, en el primero de los signos del zodíaco en un signo de fuego. En un signo de fuego cardinal. Eh, y, y estaba iniciando. Estaba abriendo la puerta. Eh, a esos nuevos que Ahora el año que viene. Seguramente. Van a ser conjunción en Tauro y después en Géminis, eh, después en Cáncer, así año tras año, pero el tema es que desde hace 12 años que no lo hacían en Aries, en este signo que inicia. Eh, y se pudo ver tan claramente y entonces yo les decía, Venus es el, la belleza, es eh, lo material, eh, es el amor, es el amor pasional. Eh, y, y Júpiter es el que expande. Es el gran benéfico en la astrología. Ojalá se pueda ver detrás mío. Eh, no, yo la verdad que con tanta claridad eh, en el día no sé bien cómo está saliendo el video, pero ojalá se pueda ver bien detrás mío eh, las sierras que tengo, el entorno que tengo para también compartirlo con bueno, ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta compartir, a mí me gusta disfrutemos juntos de esto eh, dentro de lo posible, dentro de la posibilidad que nos da esto, la tecnología eh, y entonces les decía que esa conjunción que se, que se pudo ver y que pudimos hacer conexión visual eh, de eh, este Venus y este Júpiter en el cielo y que se veían tan claramente y ese Venus que representa eh, el amor, que representa lo material, que representa el amor pasional, que representa lo artístico, que representa también el equilibrio de las cosas. Acuérdense que Venus rige a Tauro que ...más materialista, pero también Rija Libra, que siempre está buscando lo armónico, lo, eh, en el plano material sería el 50-50, ¿no? el, el que todos ganen. Eh, perdón por mi pronunciación del inglés. Ustedes ya saben que los idiomas no son muy fuertes. Eh, y, y entonces... Eh, este Venus que representa todo eso, expandido por esa gran estrella, por esa superestrella, por este gran benéfico del zodíaco que es Júpiter, que todo lo que toca lo expande y lo expande para bien, lo expande para darnos de alguna manera esa, esa oportunidad, esa posibilidad de hacer crecer lo bueno yo siempre digo que un Júpiter bien aspectado en una carta un Júpiter eh, bien ubicado en una carta es, es una gran estrella que hagamos lo que hagamos nos hace caer siempre bien y, eh, y entonces eh, Júpiter que además hago un paréntesis acá, es uno de los planetas que estuvo implicado tanto el 12 de enero del, eh, del 2020 como el 21 de diciembre del 2020, dando apertura a este eh, ciclo que va a vivir la humanidad durante los próximos 200 años ahora ¿por qué le doy tanta importancia a esta conjunción que en realidad se da cada 12 años no no tendríamos por qué eh, darle tanta importancia si no fuera por este ciclo que está empezando porque como ya les dije entre el 23 en realidad el 23 de, de marzo en greenwich ecuador y entre el 23 y el 24 depende en qué zona estén eh, de marzo del 2023 entra por primera vez Después de 240 y pico de años, Plutón a Acuario, después vuelve a salir, después... Bueno, vean el video del sábado anterior, que lo expliqué con más detalle. Y que finalmente, en noviembre del 2024, con el Sol en Escorpio, Plutón el regente de Escorpio, eh, y, y el de las tra grandes transformaciones, Plutón entra definitivamente a Acuario, eh, y va a estar durante 20 años. Eh, de alguna manera, estos primeros 20 años, de esa etapa de 200, que hablábamos que se inició el 21 de diciembre del 2020, entonces, en esa transición entre la Tierra y el aire, ¿sí? que se haya producido en este momento eh, esa conjunción de Venus y Júpiter en Aries, nos indica que se están abriendo cielo de los grandes portales para que la humanidad reciba ese maná del cielo que necesitamos. Eh, por eso estoy tan emocionado, por eso estoy tan feliz, por eso estoy tan contento, porque es lo que nos toca vivir en este momento de la humanidad es lo, lo que nos toca hacer en este momento ¿sí? es un momento maravilloso para vivirlo vamos a ver en este momento eh, políticas como las de Rusia y las de Estados Unidos que se aferran a lo antiguo eh, creando guerras en, en países eh, como Ucrania pero que esto no es nuevo esto es parte de lo viejo esto es parte de lo anterior de lo que estamos dejando atrás ¿sí? y eso es lo que tenemos que entender esto es parte de lo que todavía no se quiere ir ¿sí? es como en el conductismo ¿no? en, el, en la psicología conductista eh, que te dicen que una conducta se puede eh, cambiar por otra conducta eh, entonces eh, no sé si diciendo, sí, no soy psicólogo y mucho menos conductista, pero eh, si vos tenés, eh, no sé, eh, un problema con, con el alcohol, no dejes de tomar, pero toma bebidas sin alcohol, por ejemplo, qué sé yo, no sé por decir algo, una conducta cambia por otra conducta, eh, con otra conducta. Eh, pero el psiquismo trata de llevarte a, a donde se siente más cómodo, a esa zona de confort, donde siempre actuó. Eh, entonces, esto pasa lo mismo a nivel generacional. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, durante los 200 años que duró la era de Júpiter y Saturno en signos de Tierra. Sí, en Argentina la guerra de Malvinas, un, un país que nunca se había metido en guerras. Anterior a eso eh, una casi guerra con Chile por el canal de Beagle. Eh, Argentina que siempre fue un país completamente pacífico desde sus orígenes. Entonces, eh, igual que todo Latinoamérica, ¿no? O sea, son países pacíficos, acá nunca se dan las guerras. Eh, las grandes guerras mundiales. Eh, entonces, lo que les decía es esto viejo, eh, es lo que, se, lo que la humanidad está de alguna manera despidiéndose y como que le cuesta ...despedirse de esos viejos hábitos. Es como cuando uno deja de fumar. Sí, cuesta mucho. Después, nada. Ya no es más un hábito. Eh, perdón por la simplificación de algo tan grave como es una guerra. Eh, y en, no estoy desmereciendo con esto... Eh, ...ni menospreciando todo el sufrimiento y todo el dolor... ...que se está provocando en Ucrania, por favor. Pero quiero que recuerden también que desde hace mucho más de 50 años eh, esto mismo lo está viviendo Palestina eh, entre Palestina e Israel eh, esto mismo se está viviendo en Irán esto mismo se vivió en Irak esto mismo se vivió en Libia esto mismo se vivió en eh, Afganistán, bueno, tantos países eh, se, eh, entonces eh, si estuvo bien Putin y mal Biden, no sé, si estuvieron todos mal. Na, nadie, no se puede justificar una guerra una guerra es injustificable bueno, pero llega este Júpiter y se a Aries y en este momento, el primero de marzo del 2023, se pone en conjunción en Aries con Venus. Hasta dentro de 12 años no lo vamos a ver nuevamente en conjunción en Aries. Lo vamos a ver en conjunción en otros signos, pero no en Aries, en un signo iniciador. Junto con eso, a nivel mundial... en Brasil, AMLO en, en México eh, en Alberto Fernández acá en Argentina eh, empiezan a pensar en cómo eh, salir de este conflicto bélico en paz, en armonía, que se termine la guerra, ¿sí? que no haya vencedores y vencidos en esta guerra, sino que todos ganen y que no se derrame una gota más de sangre, ni haya ni un gramo más de sufrimiento en el planeta esto todo esto que les estoy diciendo con mis palabras ustedes saben que soy medio torpe para hablar eh, es exactamente lo que está produciendo esta conjunción del primero de marzo, que podamos salir de este antiguo, antigua conducta de la humanidad, eh, que podamos iniciar un nuevo camino, un camino en paz, un camino en armonía, un camino donde las batallas aries, las guerras aries, Sí, se den por el bienestar de todos y no, por, eh, no en los campos de batalla eh, sino que se den en un plano sutil de amor, de armonía, de integridad eh, yo tengo, tal vez por mi sol en Sagitario me haga ser demasiado optimista pero cuando veo estos sucesos y veo también a las nuevas generaciones eh, que empiezan a venir con otra cabeza con otra mentalidad con otros sueños eh, me lleno de optimismo entonces a veces tengo miedo de pecar de demasiado optimista ustedes saben pero eh, pero hoy no tengo miedo hoy no tengo miedo de decir eso de estar pecando de demasiado optimista no Hoy estoy optimista eh, y el cielo me dice que no estoy equivocado. Que un nuevo momento, una nueva era está comenzando y que poco a poco la vamos a ir disfrutando cada vez más. Bueno, gente, eh, este creo que quedó un video medio cortito para ser de sábado, pero nada, quiero que, que piensen en la hermosura de esto que, que nos está sucediendo. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado eh, y los martes. Ah, quiero pedir perdón que el martes anterior no subí el video del ángel. Eh, espero poderme poner al día y seguir subiendo todos los martes el video del ángel eh, de ese día. Eh, los martes vamos a seguir con los videos angelicales y eh, los sábados con estos estudios astrológicos que además te ayudan a, a aprender astrología también eh, y como el astrólogo va mirando, el, y la astróloga por supuesto, el astrólogo eh, va mirando el cielo. Te mando un abrazo enorme, nos amo. Entonces, Entonces, yo te voy a proponer algo en este momento, yo te voy a proponer que de esos 20 meses que tenés para hacer eso que tenés que hacer. ¿sí? Le dediques nueve meses, los próximos nueve meses, a un taller un domingo eh, mensual. El último domingo de cada mes. Eh, más dos reuniones individuales que lo podemos pactar en el horario y el día que quieras una vez cada 15 días son mensuales también las individuales eh, el taller se le puse de nombre Psicoastromagia es un taller que yo lo creé hace muchos años eh, muchos años, por allá por el 2008-2009, eh, cuando Plutón estaba entrando a Capricornio eh, lo di por primera vez en forma presencial en el 2010 y en el 2011, después no lo había vuelto a dar y en el 2021 y en el 2022 eh, lo di a la gente más cercana a mí eh, con la condición de que supieran astrología. Hoy ni siquiera tenés esa condición para tomar este taller. Porque lo armé, lo diseñé de tal manera que lo que tengas que saber de astrología, yo te lo voy a enseñar en el taller, no te hagas ningún problema. Es para todo el mundo. Eh, ¿Qué vas a lograr con este taller? Estar preparado, preparada, preparade para entrar a esa nueva era, a este nuevo momento. ¿Cuándo? En noviembre del 2024. Este taller va a ser entre el 26 de marzo que comienza... Domingo 26 de marzo y el último domingo de noviembre. Todos los meses, últimos domingos de cada mes. Cuatro o cinco horas durará eh, cada taller. Los cupos son limitadísimos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dedicar, es un taller, no es un curso. Entonces yo no puedo tomar la cantidad que sea de gente pues me tengo que dedicar... ...puntualmente a caso por caso. Eh, entonces, eh, los cupos son muy limitados... ...y eh, ya hay mucha gente que se anotó... ...mucha gente, para la cantidad de cupos... ...deben quedar cuatro o cinco cupos. Eh, aprovecha, decidite, es el primer paso... ¿Sí? es el primer paso que tenés que dar que es tomar la decisión de hacerlo inscribite el taller este tiene un valor eh, mensual eh, y para escribirte justamente para que eh, después eh, la indecisión no te tome y digas, ay, no, bueno, no lo hago nada, eh, tenés que abonar el, el primer mes. Eh, así que, bueno, te espero. A vos, si querés saber un poco más de qué se trata este taller, te aconsejo que mires el video del sábado anterior a este 25 de febrero, no, el anterior en el que estuve con Lucidia, que es una de las personas que tomó este taller en el 2021 y, y que cuenta toda su experiencia y como ella ya está preparada para entrar a esta nueva era de la humanidad. Bueno. No los aburro más, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Eh, les dejo, como les dije antes, el link de los dos videos eh, completos del 12 de marzo, eh, del 12 de enero del 2021, que estaba, del 2020 que estaba pasando en el cielo, eh, el del 20 de diciembre del... Eh, 2020 también, 21 de diciembre del 2020, también se los dejo a, ahí en, en la descripción no, en, en la última pantalla del vídeo, no sé cómo se llama las pantallas finales eh, te pido que te suscribas al canal que le des like a la campanita que que le des like al video, que le des click a la campanita o bueno, en todo lo que te pido siempre para que actives el algoritmo de YouTube. Y no te olvides, mira, acá arriba está apareciendo patagoniaastral.com Ahí tenés toda la información también del taller y te podés inscribir por, eh, mediante la página. Eh, te mando un abrazo enorme. Chao, hasta el próximo sábado.